Ya sé que no todos tenemos tiempo para dedicarnos a la lectura. Nosotros, tanto mi socio como yo, tenemos que dedicarnos a la lectura para poder documentar las cosas que conversamos con ustedes. Los temas hay que abundarlos, pero hay que abundarlos con veracidad y con datos debidamente comprobados para que no incurramos en decir cosas que no son exactas y mucho menos en noticias falsas o fake news, como les llaman hoy, hoy en día sino que todo lo que decimos procuramos que esté debidamente comprobado. Y quiero conversar con ustedes acerca de dos libros que me gustaría recomendarles. El primero es una antología de artículos, obras de teatro y poesía de Federico García Lorca. Para mi gusto, Federico García Lorca fue un verdadero maestro de la composición eh, escrita, en general, tenía muchísimo ingenio, sabía manejar perfectamente las palabras, conocía muchísimo bien todos los temas y sus poemas son verdaderamente maravillosos, particularmente los que están inscritos en el, en el poemario gitano. Me, le voy, les voy, me, les voy a, me voy a permitir leerles algo acerca de él, de las cosas que él decía. Si ¿Sí han oído, por ejemplo, aquello que, que dice así Como un incensario lleno de deseos pasas en la tarde luminosa y clara con la carne oscura de Nardo Marchito y el sexo potente sobre tu mirada Llevas en la boca tu melancolía de pureza muerta y en la dionisíaca copa de tu vientre la araña que teje el velo infecundo que cubre la entraña nunca florecida con las vivas rosas fruto de los besos ¿Se fijan cómo se manejan los, eh, la, las, las palabras en, en una buena poesía, en un hombre que sabe hacerlo? ¿Se acuerdan ustedes de aquello que decía él, que un horizonte de perros ladraba en lontananza? Son frases muy bien hechas, muy claras, muy gráficas y muy comprensibles. Por eso me permito que lean ustedes El romancero gitano de Federico García Lorca, lo pueden encontrar incluso en folletitos pequeños en cualquier puesto de libros en cualquier feria de libros. y El romancero gitano va a costar 20 pesos, pero vale la pena que lo conozcan, que lo lean, porque van a conocer un manejo magistral de las palabras y, de, y la forma de estructurar un verso y la forma de establecer metáforas con las palabras. Y otro libro que quiero recomendarles es este, que es muy particular. Desde luego que ustedes saben muy bien que es, ya eh, o, o han visto Jurassic Park, Parque Jurásico. Han visto la película muchas veces y han visto la secuela de películas de Parque Jurásico. Lo que quizás ustedes no sepan es que esta obra es de Michael Crichton. Michael Crichton fue un científico. Estudió medicina y se dedicó básicamente a la ciencia pero su pasión era la escritura, y entonces con todo lo que sabía y con todo lo que de todos modos estudiaba como científico en los laboratorios, se dedicó a escribir obras literarias sobre temas como este, como el de Jurassic Park. Escribí un libro muy particular que se llama Next, se los voy a poner aquí enfrente, no estoy muy seguro de que lo puedan encontrar en cualquier librería, es un libro raro. Pero narra una serie de cosas que hay en el mundo que a él le llamaron la atención porque son raras. En él, por ejemplo, habla de El Loro Gris del África. Y El Loro Gris del África, fíjese usted, es capaz de aprender más de 2.500 palabras, pero además es capaz de aprender a usarlas adecuadamente. Es decir, si a un loro gris, ya bien entrenado con las palabras que se aprendió, usted le dice buenos días, él le va a contestar buenos días. Si usted le dice cómo estás loro, él le va a, le va a contestar muy bien y usted qué tal, porque es un loro que habla como si fuera un ser humano. Incluso muchísimas uh, obras como o muchísimas películas como las de Misión Imposible están basadas en las cosas que él narra, en este, en este libro de Next, si las cosas que se pueden hacer con la tecnología, hasta dónde se puede llegar con la tecnología, cómo si sí es posible hacer lo que, lo que se presenta en películas como Misión Imposible. Esta es una obra realmente recomendable para quien quiere entretenerse en algo que sea realmente entreteni entretenido, pero que no sea frívolo, sino que nos deje exactamente un una abundante bagaje cultural y de conocimientos científicos o cercanamente a los científicos para que tengamos un, un panorama mucho más claro del mundo que estamos viviendo y del que van a vivir nuestros hijos. Si les parecen bien mis dos recomendaciones, pues pues háganme el favor de difundirlo con sus amigos, subirlo a sus redes. Y por lo pronto pues les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Amigos estilócratas, en agradecimiento a nuestros patrocinadores, queremos sugerirles y pedirles a ustedes que acudan al siguiente sitio, se los voy a leer www.loblehouse.com.mx Entren a él y revisen todos los productos que tenemos ahí en venta,